Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Y bueno, Bitcoin técnicamente haciendo lo que tiene que hacer Pero ahora lo que nos falta es chicha, nos falta fuerza Nos falta un poco de alegría para intentar recuperar por lo menos la zona de 25 Es posible, es posible, pero de momento no se le ve con muchas ganas En fin, vamos a ver eh, cómo va la cosa Bueno, decía... Ay, bueno, decía no, hay un dicho ¿no? que dice que quien trabajando... Eh, se hizo rico, vivió pobre y murió rico. Es decir, ahorró mucho, ahorró tanto que fue tan pobre durante toda su vida que cuando murió sí era muy rico, pero ¿para qué? ¿Para qué? Al final, para dejárselo a tus herederos que se van a pelear por ello. Gástatelo, fúndetelo. <ríe> en fin, cosas que pasan en la vida. Bueno, me habéis preguntado que, eh, qué narices está? era lo que pasaba con, con Celsius. Y bueno, el problema de Celsius es doble. Mm, Recordar que hace no mucho estuvo el problema de ETERRA y tienen un problema de liquidez, ¿vale? Eh, tienen una insolvencia importante eh, y una falta de liquidez. ¿Por qué? Bueno, pues porque como se ha es han especulado mucho con los fondos de sus clientes, eh, algunos dicen que irresponsablemente, otros que no. Vamos a ¿eh? ver, tú cuando entras en el mundo cripto no es una cuestión de responsabilidad o no responsabilidad. sabes que entras en un riesgo altísimo. O sea, que no se dejen de rollos. Eh, lo que pasa es que tenía una exposición muy alta al UST, el dólar de tierra, el famoso. Eran como 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. También tenían eh, 50 millones de pérdidas cuando eh, Badger, el déficit de Badger-Dow eh, reventó por los aires. Entonces, claro, este es el problema de... Una plataforma joven, de gente joven que cree que puede pelear contra el mercado, que es todo, todo el campo es orégano y ya está. Y esto no es así. ya Bueno, lo estáis comprobando y lo estáis viendo. Eh, la, el excesivo. Si ya son empresas como pueda ser eh, MicroStrategy, que tiene un montón de Bitcoin y hostis, eh, les duele, les duele. Ojo, pues... No sé yo qué deciros, ¿vale? En cuanto, en cuanto al tema de empresas con una alta exposición a altcoins, por mucho que fuese una stablecoin. Si es que muchos de vosotros lo sabéis, ¿vale? Yo, Terra, de lejos, muy, muy de lejos. Eh, y la mayoría, la mayoría o muchos de vosotros tampoco, otros sí estabais muy expuestos, muy expuestos a, a Luna, a Terra. Eh, ostras, siempre hablamos de una diversificación. ...con cierto sentido... ...y el sentido muchas veces... Eh, ...es el, el más común de los sentidos... ...en este caso es... ...la dominancia... ...yo de quién voy a ser más amigo... ¿De ...del que más domine... ...del macho alfa... ...quiero ser amigo... ...porque es el que me va a defender... ...pues en este caso pasa lo mismo... ...yo quiero ser amigo de Bitcoin... ...yo quiero ser amigo de Ethereum... ...yo quiero ser amigo... ...pero ostras... ...ser amigo... ...claro como me daban un 20%... un no sé cuántos mil por ciento... ...una burrada de dinero... Por tenerlo tanto en BadgerDAO vale, como en Terra, pues claro era, En fin. Eh... Entiendo que claro, sea si más bien esta caída de Bitcoin, los clientes quieren recuperarlo rápido, pues qué hacen, paramos un poquito las operaciones en la plataforma, que capee y pase un poco el temporal a ver si se calman y conseguimos calmar a los clientes y no sale tanto dinero. Porque si sale mucho dinero, ¿qué generas? Lo que conocemos como un corralito. No hay para darles a todos su dinero y la empresa va a quiebra tiene, bueno, y se lía la de Dios. Además, como todo el mundo lo quiere ya, y muchas de estas empresas, la mayoría, lo tienen en Wall fríos, entre que si lo meten la tabla, pues es un lío, un lío tremendo. Entonces, básicamente, eso es lo que ha pasado. Es una víctima, es una víctima de, de todavía lo que vamos arrastrando de tierra ¿vale? Luna, terra que estaba muy contenta la gente con no, la segunda parte la segunda parte es igual de mierda que la primera pero bueno. o peor o peor, ya veremos a ver las responsabilidades que deriva todo eso ¿no? pero bueno, porque no es que haya querido hacer algo y no lo ha hecho ¿vale? sino que directamente ha hecho lo que ha hecho, en fin eh, bien, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado está ahí en un intento de que sí, que no, que caiga un chaparrón, pero no le veo yo muchas ganas. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si lo mi niña es por algo. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues bueno, hemos tenido esta caída, estamos aquí con esta parada que es muy fea. Esta de momento es fea de narices. ¿Por qué? Porque ni, ni ha habido un rebote. A ver, hombre, los porcentajes también se ven de otra manera muy distinta. Y ahora vamos a ver algo, ¿vale? Eh, pero no hay un rebote, no hay una fuerza, sigue acumulándose mucho. Y yo vuelvo a deciros lo de siempre. Vale, Hay una cosa que es muy clara. Tener en cuenta, fijaros, el volumen que se ha despertado en toda esta zona. Vamos a ir para atrás. Este volumen, ¿vale? No lo teníamos desde esta zona, ¿vale? La caída anterior. Es decir, esta caída alguien la compró. Y esta otra caída alguien la está comprando con bastante más fuerza que esta. ¿Vale? Eso quiere decir que, bueno, pues que estamos tocando donde se tiene que tocar. Se está metiendo el dedito ahí donde se quiere tocar? Vale, ¿qué pasa? Que hay mucha incertidumbre y por eso no hay un rebote más claro en la zona. Sabéis lo que pasa mañana y sabéis el canguele que hay, que si va a ser un 0,50, que si va a ser un 0,75, unos que intentan hacer que sea un 0,75, otros que intentan hacer que sea un 0,50. No se sabe nada. Quizás, y solo quizás, a partir eh, de esta noche, se pueda saber algo. ¿Por qué? Porque ya están en la reunión, cuando salgan, pues bueno, ya sabéis, siempre hay comentarios, siempre hay dime, siempre hay diretes, siempre hay malas caras, siempre hay buenas caras. Siempre hay uno que quiere ser protagonista, suelta alguna historieta y pues bueno, pues se empiezan a ver movimientos. Entonces, ¿qué, ¿qué os quiero decir con esto? Que estéis muy atentos a los movimientos que pueda hacer el Nasdaq y el SP500 a lo largo de la noche y el día de mañana, eh, porque... Si vemos un poco de distribución nos puede dar idea de que, bueno, pues de, que de que se puede ir todo al carajo o no. Eh, por otra parte, la vela de las 7 de la tarde de mañana, hora española, vale 7 de la tarde hora española, o sea, UTC más 2, horario de verano, como siempre que habla Powell, será una vela importante. ¿vale? No sé si será negativa, no sé si será positiva, no tengo ni idea, pero lo que haga esa vela, Después haré lo contrario. Ya está, tan sencillo como eso. Eh, a las 8 y media habla, entonces a partir de las ocho y media, ocho y cuarto, ocho y media, empezamos a ver los movimientos de verdad. ¿vale? Suele ser así, no sé si el horario de mañana será igual, eh, pero bueno, yo creo que sí. Bien, ¿qué vemos? ¿qué vemos, por ejemplo, en este gráfico de cuatro horas de Bitcoin con Tether? Mm, ahora veremos objetivos, ¿vale? Primero, vemos que tenemos una caída, tenemos una buen, un buen volumen... Ahí se ha intentado parar con no mal volumen, no es mal volumen de las dos velas verdes, eh, pero podría ser así un poquito mejor, sobre todo el de la segunda. Pero bueno, supera al volumen de caída del la anterior. Creo que va a superar también al volumen de caída de la vela de cuatro horas en la que estamos ahora mismo. Con lo cual es un síntoma bueno. No no no no, no quiere haber ya tampoco más ventas. No hay más compras, así y tal, pero tampoco de momento parece que, sea que las ventas se han frenado. Se ha absorbido, toda esta caída se ha absorbido de momento bien, vemos que estamos súper sobrevendidos, hemos estado más sobrevendidos, está recuperando eh, y claro, decimos, bueno, estamos en sobreventa, pues posiblemente lo que es más fácil es que sigamos subiendo y pues, el precio suba, cuidado, cuidado porque eh, fijaros la última vez que pasó, que cuando hicimos el primer pico de sobreventa, ¿vale? sí que es cierto que este no tuvo dientes de sierra como está teniendo este Hicimos una pequeña subidita y luego hizo otro pico, aunque fue más alto que este, pero fijaros el castañazo. Claro, vamos a simular, ¿vale? Vamos a simular este movimiento. ¿Qué hizo este movimiento? Cayó y desde vamos a ir a los cierres porque es lo que nos dice el RSI y de cierre, a cierre más o menos subió un 5.39, ¿vale? Y desde este cierre de máximos, luego cayó un al cierre otro 11%. ¿Vale? Bueno, pues si yo desde aquí, desde el cierre, digo, venga, un 5%, vamos a simularle, ¿vale? Y desde aquí tengo que caer un 11%, pues ya me voy a los 20.000 otra vez. Es decir, voy a hacer un, eh, un mínimo menor que este. ¿Vale? El, si, si lo medimos completo el movimiento, veremos que es un 20%. Si vamos de vela. De mecha a mecha, estamos bueno, un 17,5. Y si yo tuviera que hacer un 17,5 de esa mecha, más o menos, eh, pues bueno, nos podríamos ir ya a los 19,250 aproximadamente. Que bueno, pues tampoco sería algo malo. Bien, eh, vamos a la parte de objetivos. Estuvimos midiendo los objetivos, dimos tres puntos de compra. Eh, evidentemente, eh, se han hecho los tres: uno en la parte superior, otro en la parte central y otro en la parte inferior, un poquitito más arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, de los 21.200, ¿qué ha pasado? Pues claro, que, a ver, personalmente, para mí, de los 21.200 a 22.800, bueno, no, en realidad ha sido más, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo he vendido antes, ¿vale? 22.800. Eh, me parece que un 7% en estas circunstancias de beneficio estaba muy bien. Así que esta entrada de aquí abajo la he vendido, he recuperado liquidez, y las dos que tenía un poquito más arriba, de momento no las he vendido, las he guardado. ¿Por qué? Porque si le da por subir otro poquito y sacarle un poquito, eh, venderé también. Estoy esperando el movimiento de mañana, que haga mañana y que haga el viernes, cómo se mueve el mercado, para decidir, eh, bueno, pues si sí, voy a comprar más para hall, eh, porque os, os, os, os digo la jugada, ¿vale? Una, dos y tres compras. A, a He tenido compra una parte para hall y he hecho otra compra para trading, ¿vale? Son dos operaciones en una, distintas y con capitales distintos en exchanges distintos y en cuentas distintas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no mezclo el HALL con el con el trading, nunca. ¿Vale? Lo único que yo he vendido, lo de HALL está comprado, porque yo ya sabéis que para mí todo lo que estaba por debajo del 30 era bueno, lo que estaba por debajo y en la zona de la de entre 28 y la media de 200 semanal es excelente, y lo que está por debajo de la media de 200 semanal es la polla, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué he hecho? Ya he vendido una parte del trading, recupero liquidez, ¿vale? Vuelve a caer, pues la utilizaré, ¿vale? Vamos a suponer que eran 900 dólares y compré 300, 300 y 300, ¿vale? Supuesto, es un ejemplo, pues ya he recuperado 300 más ese 7% que he ganado, ¿vale? Los otros 600 ahí siguen, no los he tocado. Si veo que la, lo que compro en la zona central empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y empieza a ir a una zona de un 7 y un 7 y pico al 23, 500 más o menos, posiblemente venda lo de la zona central en un latigazo que pueda dar hacia arriba a la zona de, inclusive de 24 y medio podríamos ver antes de volver a caer, ¿vale? Pero tener en cuenta que ahora mismo... Eh, Hace, hace poco 3.000 dólares no eran nada. Ahora 3.000 dólares es una burrada de porcentaje. Vale, <ríe> Tener en cuenta, mirar de 2.800 20, de 20 a 23.800, ¿vale? uh, aquí está 23.800, estamos hablando de un 14%. Eh, es muy rico. Y hace poco era un 5%. Hay amigos, es que ahora hay que acostumbrarse a nuevos porcentajes con nuevas mediciones. Son cosas muy distintas. Entonces, a veces, ostras, es que ahora que caiga un 10% es que caiga 2.200 pavos. Y ya es un 10%. ¡Guau! Wow. Y hace nada era un 5 y menos incluso. Entonces, hay que acostumbrarse y que adaptarse muy bien a esos porcentajes, sobre todo los que trabajéis en futuros, porque podéis meter la gamba, pero bien, como no midáis bien las cosas. Eh, vale, de momento de los movimientos que teníamos, TP1 Global lo ha cumplido a la rajatabla y a la perfección. Ha venido a tocar la parte inferior y se está refug intentando refugiar del centro hacia arriba. Muy bien. Eh, vamos a ver después qué narices quiere hacer. Si genera, ¿vale? Si yo vamos a generar un canal lateral, tengo, hay que verlo, ¿vale? Porque muchas veces me preguntan, preguntado, vale, y una vez que cae, ¿cómo narices empiezas tú a jugar con lo que hicimos aquí, esto? ¿Vale? Cuando dices, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, ¿vale? Pues, muy sencillo, yo me voy, de momento, de momento, acoto ese cierre máximo con estas mechas que tengo aquí, veis que tengo una, dos, tres y cuatro, con esas mechas que tengo ahí, de momento, de momento acoto esta zona, ¿vale? A partir de aquí, fijaros que tenemos, vamos a ver, eh, tacatas aproximadamente un 5%, creo que cada vez que toque arriba, es bueno vender y cada vez que toca abajo es bueno comprar Para trading estamos hablando Cuidado, esto es para hacer trades, trades rápidos Trades, trades eh, podéis ponerlo en una hora ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Esto es lo que yo quería, quería que vieseis Trades en una hora ¿Vale? Y dices, venga, entro Aquí, pongo la venta No miro si se va más arriba Paso olímpicamente de eso Porque esto es otro trading para otra cosa distinta No tiene nada que ver con la compra Aquí, aquí o aquí no tiene nada que ver. Esto es otra cuenta de trading aparte. Una subcuenta, ¿vale? En FTX, por ejemplo, podéis abrir subcuentas. Y cada subcuenta que haga, pues, tienes tú. Ya. dices, venga, voy a meter aquí no sé, eh, 100 dólares. 100 dólares, sube, ya tengo 105. Entro en cortos, baja de los 105 más el 5%, pues ya serían 110 con no sé cuánto. Venga, vuelve a subir, vuelvo a vender, vuelve a bajar, vuelve a... eh, Así, ya está. Que me falla pues ya veremos, evidentemente, ni compro justo aquí, ni vendo justo aquí, ¿vale? Siempre tener un poquitito de margen, porque es un soporte y una resistencia. Entonces, si queréis, con, eh, os venís aquí y en una hora afináis, ¿vale? Eh, resistencia la tenemos ahí, y el soporte lo tendríamos ahí en esa mecha. Bueno, mejor que toque dos mechas, ¿vale? Ahí, esa. Tenemos esta mecha de aquí, esta mecha de aquí y esta mecha de aquí. A partir de aquí tenemos una, dos y tres mechas también, ¿vale? Entonces, ahora puedo decir, pues bueno, pues puedo vender en la zona de 22,870 y comprar en la zona de eh, 21,930. Y en ese margen, comprar y vender, comprar y vender. También se puede ir al, al, al podéis ir al borde, si queréis, pero no sé, yo creo que es un poquito más... No hace falta afinar tanto. Eh, tener en cuenta que si entráis, eh, yo he dicho 5% eh, con 100 dólares en spot, ¿vale? O, o, o a 1X, no hace falta apalancarse. Si quieres entrar en Futuros no hace falta apalancarse, ¿vale? Puedes hacerlo con apalancamiento cero o con, o con un 2X, por ejemplo. Pero claro, si hacéis esto con un 5X, ya es un 25%, ya no es un 5%. ¿Vale? 5x, yo no digo que vayáis a hacer los 50x que hay algunos que estáis muy locos eh, los que estáis ahí en el canal eh, Vivi, en el canal de, de, del, del script de trading que estáis como una regadera y sé que estáis aquí, venga, 50x, 50x 50x, <ríe> que, que sigue que, que es menos dinero, que lo hacéis con 10, con 20 pavos pero claro, pero es, una, es un dineral es un dineral eh, ten en cuenta que eh, 5x525 es un 250% sobre 10 eh, dólares, pues es mucho dinero entonces, eso es lo que juegan, a lo que están jugando ahora mismo. Eh, pero, a recordar en cuanto al apalancamiento, primero que no es recomendable, hay que tener muchos conocimientos o los suficientes para poder hacerlo, por un lado. Y por otro lado, eh, mucho apalancamiento, poca cantidad, poco apalancamiento, más cantidad. ¿vale? Eh, eso es lo que yo hago luego, ya cada uno que haga lo que quiera. Vale Esto en cuanto a Bitcoin que Bueno, el movimiento ha sido bueno. ¿Qué ha pasado en el resto del mercado? que Son movimientos súper interesantes. Bueno, Ethereum recuperando también después de la caída, intentando recuperar la zona de 1290, pero la dominancia del Bitcoin. Fijaros el castañazo de ayer, ¿vale? Y lo que lleva hoy. ¡Bien! Ayer hubo altcoins que estuvieron ganando un huevos contra el Bitcoin, ¿eh? Hubo uh, uh, uh, uh, algunos pepinazos súper interesantes. Claro, cae el Bitcoin, pues esas altcoins contra el Bitcoin subieron un montón. Eh, hay altcoins, inclusive contra el dólar, que no están nada mal. El total market, bueno, pues intentando hacer, intentando frenar la caída, ¿vale? De momento no podemos hablar de recuperaciones en todo, en todo, en todos, ¿vale? Porque lo único que se está haciendo re realmente es. Es eh, intentando frenar la caída, aguantar ahí el tirón. Pasa igual con Bitcoin, decimos, joder, qué zona más fea. En una hora ya hemos visto ese canal. Eh, si no vamos a diario, ¿vale? Que muchas veces tenemos que intentar, oye, verlo de otro punto de vista. Ahora está en rojo, hace un rato estaba en verde. Bueno, podríamos tener una vela doji eh, que podría ser interesante. Pero ¿qué pasa? Que aunque tuviéramos una vela doji, doji que mañana podría hacer uh, otra vela verde, ¿vale? Igual que está roja, una verde. Esto no sería la primera vez que pasa, ¿vale? Eh, ni, en, ni en Bitcoin ni en otros valores eh, pero el problema de mañana no es eh, la posible recuperación o recuperación es la cagada que hay con lo del tema de, de los tipos de interés, de cómo va a ser el discurso de la Fed y que a lo mejor se queda en lo que esperamos y si se queda en lo que se esperaba pero se está especulando mucho ¿vale? entonces bueno, vamos a ver qué tal entonces, bueno, hemos dicho que la dominancia bien, total market bien, pero fijaros que el oro está, intentó recuperar esa zona y ayer igual, cayó absolutamente todo, se atapó hasta el oro. Fue tremendo el castañazo que, que se metió. Bueno, vamos a ver si es para bien o para mal. En cuanto a altcoins, tenemos bastantes cosas en verde, muy bien el mercado en comparación con otros movimientos que hemos visto antiguamente del mercado. Quizás porque ya estamos en unas zonas de sobreventa importantes, ya estamos un toque... Otro rebote y que veis Llevan cayendo desde abril del 21 Caer desde abril del 21 Aunque tuviesen un rebote Pero siguen dentro de un canal cayendo Están haciendo una especie de canal paralelo Prácticamente cuña eh, Durante ya más de un año eh, Es muy duro pero El mercado de altcoins se resiste Eso es bueno, eso quiere decir que En muchos aspectos el mercado eh, Cripto está madurando Es decir, hay proyectos altcoin Que van a sobrevivir todos, siempre, se dicen, ah, van a morir no sé cuántas, mil y tal, y no sé cuántas, y al final eh, llegas y te vienes aquí al CoinMarketCap y dices 19.852. Vamos a ver cuántas hay en enero. ¿vale? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuántas hay en enero? ¿Cuántos exchanges hay? ¿Por qué? Porque mientras estamos viendo esto, esta muerte, también estamos viendo el nacimiento de nuevos proyectos el nacimiento de esas criptomonedas que a partir del año que viene van a meter esos pepinazos que hemos estado viendo de un 200, un 300 un 1000, un 500, un tropecito un tropecientos, cien, vale, están naciendo ahora igual que esas nacieron en la crisis anterior y es ahí donde tenemos que intentar meter el cuezo ¿vale? bien ¿qué más tenemos por aquí? Alcoins, Bueno, Filecoin está ahí. Bueno, en el caso de Filecoin, por ejemplo, eh, está para mí, ¿vale? Personalmente, creo que está en una zona de compra. ¿Por qué? Dices, joder, es que ha venido aquí y ha caído. Ha venido aquí y ha caído. Ha venido aquí. Pero veis que eh, eh, en el espacio de tiempo, ¿vale? De este punto a este punto y la caída, es bastante largo. Y de este punto a este punto en RSI ya el espacio de tiempo es más corto entonces creo que en el momento que este movimiento loco que tenemos de, de del mercado en general se aclare eh, pegar el rebote y además fijaros comportamientos anteriores entonces, es lo que tenemos que hacer vale mirar veis caída un bote dos botes tres botes cada vez un poquito más alto y luego nos vamos arriba vale ya llevamos uno Vamos, después de la caída, ¿vale? Después de la caída, llevamos 1, 2, 3. Después de la caída, 1, 2. Tenemos que ir a por el tercero, ¿vale? Que hará un doble suelo. Veis que entre uno y otro va cayendo. Y en este ya no cae tanto. ¿vale? Con lo cual, es un poco el dibujo que, que esperamos ahora hacer, ¿no? El arquito. Doble suelo. Un poquito más bajo, un poquito más alto, no importa. Y rebote. Eh, me coincide bastante bien. ¿Por qué? Porque si yo cojo y mido. <coughs> El momento, el movimiento, ¿vale? Este último impulso más potente que hubo, es pues el más potente que hubo, eh, digamos, en toda la caída, el, unico, el rebote más fuerte, ¿vale? Me está dando precisamente esta zona en la que estamos ahora mismo, como zona de, de claudicación. ¿Vale? La zona es amplia, es incluso un poquito más abajo de los tres, pero estamos en esa zona ya. Con lo cual, cualquier compra aquí, pues que si yo estoy, estoy aquí o empiezo a, a caer todavía otro pellizco y tengo que caer un 20 un tal, pues bueno, pues ahí está, ese, ese, ese, es que entre un 20 y un 30% en una altcoin es bastante normal. Pero, ¿qué pasa después a la vuelta? Que si yo caigo, por ejemplo, hasta aquí, hasta los 3.70, eh, la vuelta a este simple a este punto de aquí es un 110%, solamente hasta este punto de aquí. Yo no digo ya que se va a ir a antiguos soportes, resistencias y demás, porque... Cualquier movimiento, en cualquier zona que tenga que parar esto y empezar a rebotar, vamos a volver a los 370, vamos a suponer que es ahí, supuesta, es un ejemplo, ¿eh? no quiere decir que 370 sea ese punto. Eh, si yo me vengo aquí, ¿ves? Hasta esta zona que hay aquí, ¿vale? Estamos hablando de un 344%, con lo cual, eh, puedo aguantar un, en un momento dado, eh, decir, bueno, compro 100 pavos aquí, 100 dólares, perdón, porque luego a decir ¿qué son los pavos? Pues los dólares. ¿Vale? Pues 100 dólares aquí, 100 dólares aquí y 100 dólares aquí, por ejemplo, ¿eh? 300 dólares o 30 dólares, 30 dólares y aquí abajo compro 40, ¿vale? Compro un poquito más, cierro una operación de 100 dólares y a la vuelta un 344%, que sea un 300%, pues tengo 300 dólares en vez de tener 100. Solamente en esta. Ahora empieza a... Llevar esto, bien analizado, a 10, 10 criptomonedas, ¿vale? Unas te van a hacer un 300, otras te van a hacer un 50, otras no van a llegar nunca a ese precio, a lo mejor te van a hacer un 20, otras van a desaparecer y eh, otras a lo mejor te van a hacer un por 30 o por 40. Con que aciertes en el 30% de las criptos, ¿Haces 10 con que aciertes en 3 o 4? Ya está. Y yo creo que ya tenéis capacidad y conocimiento más que de sobra para acertar en más de 3 o 4. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Sobre la comunidad en la que, en la que estamos todos juntos. ¿Por qué? Porque creo que entre todos sumamos mucho y, y, bueno, pues ya sabemos lo que son proyectos que sí y proyectos que no. ¿Vale? Yo qué queréis que os diga, pero eh, hay cosas que, bueno, pues no vale eh, no voy a no voy a criticar aquí, ticar aquí eh, ningún proyecto pero bueno pues hombre bitcoin no podéis comprar bitcoin, bitcoin es un, una castaña eh, cake cake hoy ta, ta ta ta no tiene que volver aquí a hacer así así hacer el arco me gusta que, y además, eh, por cierto, si no lo sabéis, eh, se está casando Binance también con él. O sea que, bueno, ahí va a haber alguna algún tipo de absorción, alguna cosa, un desarrollo más potente, porque Binance necesita eh, recuperar clientes que pierde por aquello de la centralización y por aquello del tema de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, su DEX eh, no lo ha descentralizado tampoco demasiado, sigue ahí un poco tal, y bueno, BNB. Viene, me hay que pillar otra vez. Hasta, hasta huevo, hasta huevo. Otra vez, zona de compra. Pim. Otra vez, nuevamente. O sea que, eh, igual, igual. ¿Veis? Un arquito, dos arquitos. Vamos a quedar al tercero, ¿veis? Uno, dos, y para arriba. Uno, dos, y para arriba. Ahora bien, dices, joder, es que para, para esto, para esta subida, pues tampoco. Bueno. No, no vamos a coger la de aquí abajo, pero esta subida desde aquí, ¿vale? Eh, ¿Cuánto fue? Un 68%. Bueno, no sé. ¿eh? No sé. Yo no digo nada. Luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Si tomamos esta otra, un 111%. No sé. ¿eh? En fin, luego ya. Eh, os, lo, os lo miráis, lo miráis, bien, dicho esto, poco más hay que decir sobre el mercado, me habéis pedido HTR, Hator, ¿dónde estás Hator? Hathor, Hathor, HTR, aquí está, vale, pues eh, anda, nada más fíjate, bueno, Hazor, ¿qué tiene? Tenemos una línea de tendencia que toco una vez, toco dos veces, es lo que ha generado esa línea de tendencia. Tarde o temprano tendrá que venir a hacer un tercer toque, no sé exactamente qué punto, posiblemente igual que todas, ¿vale? Estamos haciendo un bote, dos botes, y a lo mejor en el tercero se viene a tocar y se va arriba. Como veis, el TP1, este TP1 lo tengo eh, dividido... Esto es hace hace tiempo que, que, que debía hacer esto, ¿vale? Porque normalmente lo que suelo hacer es dividirlos en dos. Cojo un, un rectángulo, ¿veis? Esto es un rectángulo que hay aquí eh, y lo pongo en el, en el TP para dividirlo en dos. De tal forma que cuando estoy haciendo un trade dentro de, de un valor, mido bien, mido muy bien eh, dónde voy a comprar. Entonces, me tomo esto como un soporte, dos soportes, tres soportes, ¿vale? ¿Dónde voy a comprar yo en los soportes? Normalmente un poquitito más arriba. Eh, pues aquí hago una entrada, en vez de justo en la línea que me marque, un poquito más arriba, hago un cubero, 0.2280, me vengo hasta aquí, le voy un poquito más arriba, 0.1792, y me vengo aquí, y me voy un poquito más arriba, y digo eh, 0.1420, por ejemplo, ¿vale? Y me marco ya esas tres compritas. A partir de ahí, hago unas compras, y cuando empieza a subir, empiezo a vender, pam, pam, ¿vale? Esta la puedo vender aquí, esta que he hecho aquí, la puedo vender aquí, y la que he hecho aquí, ya me iría al, a la siguiente... Eh, resistencia que haya, un poquito antes de la resistencia, vale nunca en la resistencia, porque en la resistencia suele haber muchas ventas. Eh, pues yo la procuro hacerlo un poquito antes. Eh, ya sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Compramos escalonado y vendemos escalonado. De tal forma que eh, en seguida recuperamos liquidez y si se nos va al carajo, pues con esa liquidez pues podemos volver a, a hacer una buena media. Eh, además, así también recibimos dinero en temporalidades distintas. ¿Qué más eh, podemos hacer? Pues poco más, porque ya HTR es lo que habéis pedido y no tengo nada más que, que comentaros. Realmente el mercado está a la espera de lo que pase mañana. Nosotros no somos menos, con lo cual, pues bueno, paciencia. Eh, por cierto, sí importante que había visto de aquí, fijaros cómo en semanal estamos en, en ese final, ¿vale? Estamos... Eh, en el punto, estamos en un punto clave súper importante, puede que sea esta la semana eh, del pinchazo abajo y luego ya empezar a recuperar, aunque luego vayamos a volver a la zona de cierres como hizo aquí una vez y dos veces o el pinchazo abajo como hizo aquí y luego uno y dos también eh, aunque de forma distinta pero bueno, ya veremos a ver, ¿y cuánto tiempo vamos a permanecer en la zona? Pues no lo sabemos, aquí fue mucho más, aquí fue mucho menos pues no sé, ¿qué nos va a decir el mercado? ¿quién va a pedir, o si va a pedir mucha más sangre o no va a pedir mucho más sangre. Eso lo tenemos que ir viendo, eh, pero sobre todo lo que pase entre mañana mañana por la noche, viene una noche la otra día, pues es noche de miedo mañana por la noche, yo creo que es una noche de terror, eh, cubrir bien las posiciones eh, y el que esté en hall de verdad, tranquilidad paciencia, esperar, porque uh, no hay peor decisión que justo cuando esto puede dar síntomas es decir, estoy llegando al final de esa caída, o aunque caiga más, no importa. No, va a ser, no creo que yo que vaya a ser demasiado tiempo el que se permanezca en ese punto de caída. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. ¿vale? El punto máximo es pim, pam. Volver a un, a un punto intermedio y a partir de ahí empezar a generar todo este movimiento que haga horizontal. O sea No penséis que aquí, en esta zona, no se ganó dinero. ¿vale? Claro que se gana dinero. No penséis que en esta otra zona... No se gana dinero, porque sí que se gana dinero. ¿vale? Entonces ahí iremos aplicando, iremos intentando aprender también para sacarle un poco de partido en ese canal, igual que os he puesto al principio el ejemplo de ese canal de una hora. Que oye, pues viene muy bien cuando te aburres y cuando está el mercado así, pues dice, venga, vamos a hacer la tontería que hace el que no. Pues vamos a ver si probamos, probamos. Ahora, no te calientes con mucho dinero porque tarde o temprano va ese canal lo va a romper, hacia abajo o hacia arriba. En este caso yo creo que más bien hacia abajo, pero bueno, ya iremos viendo eh, qué es lo que hace. Si nos da una sorpresa y tira hacia arriba, oye, fantástico, pero cuando tira hacia arriba lo haremos vendido. Y ya tomaremos una decisión en otro tipo de trading. ¿Vale? Sobre las otras compras que tenemos hechas para trading, si rompe para arriba, fantástico. Ya iremos viendo dónde las vendemos. Si tira para abajo con lo que ya hemos vendido, ya tenemos liquidez para comprar un poquito más abajo. Y con un 7% de beneficio. Anda ya, fíjate. Si el abuelo parecía tonto. Bueno, pues chicos, no os digo nada más. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.